Buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os traigo la nueva sensibilidad de leche actualizada esta semana y bien, os la voy a traer, pero antes de todo me encantaría que se suscribieran al canal mío, ¿vale? Brian Danich o Danich como queréis llamarme, porque traigo sensibilidad de todo tipo, sensibilidad de Wolfis, Leche, de todos los jugadores buenos de Fortnite actualmente, ¿vale? Y siempre lo traigo casi todas las semanas. Entonces me encantaría que se suscribieran a mi canal, que es gratis, es un simple botón. Y ya de paso, si tenéis Twitch, me siguen abajo en Twitch, que estoy regalando pavos casi todos los directos. Y por cierto, que cada 100 suscriptores sorteo un código de 1000 pavos, ¿vale? Un código de 1000 pavos. Y de fondo estáis viendo una partidaza que se ha sacado leche. Espero que no me digan que estoy copiando vídeos. Estoy hablando de leche, no estoy copiando el vídeo de leche. Que os quede bien claro, porque hay gente que me ha denunciado por copiar vídeos Y estoy diciendo la verdad, es el vídeo de Leche incluso he dejado su canal en la descripción seguramente, si no me he olvidado Y eh, le estoy dando créditos, o sea, no sé, no... Ni siquiera estoy cobrando por este tipo de vídeos Así que no sé de qué se quejan Solamente quiero traerles y ayudarles a conseguir esta sensibilidad Bien chicos una vez dicho esto, ya vamos con la sensibilidad directamente No me voy a enrollar más Que sé que la gente es muy molesta con esto El plan de, sube ya la sensibilidad No, no estés ahí dando preámbulos todo el rato Vale, vale, pues ya la traigo chicos No tengáis prisa Lo siento mucho por el relleno este que he metido No voy a llegar a 10 minutos O sea, voy a ser generoso con ustedes Y vamos ya a por la sensibilidad Bien chicos, no os puedo traer toda la sensibilidad de LED porque no la he enseñado del todo, pero os dejo aquí otro vídeo por si no lo habéis visto entera, solamente ha cambiado estos ajustes de aquí, ¿vale? 2,1 en construcción y 2,0 en edición, 56% en giro de horizontal y vertical 63%, ajustes avanzadas y luego tenemos... 18% en las dos de sensibilidad de mira, ¿vale? Es bastante alta, ¿vale? Bastante, bastante alta. 18% en apuntar. Pero potenciadores desactivados, ¿vale? Recordar, siempre, siempre, siempre vamos a utilizar los potenciadores. No vamos a utilizar los potenciadores, ¿vale? Y bueno, como ya he dicho, si queréis la zona sin uso de leds y todo esto, os la dejo en el anterior vídeo. Porque no ha actualizado esa zona de ahí. Así que os dejo el vídeo arriba en la tarjetita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que no, hombre, que era broma, chavales. Que era broma, que os lo voy a traer. Que yo no soy así de eso, yo no soy de esos chicos. Bueno, chicos, aquí tenéis los ajustes generales, ¿vale? Por si lo entendéis mejor. Y la zona muerta es 10% arriba y, 10, y 7% abajo, ¿vale? Vamos a hablar un poco más de Leche para eh, decirles todo, todo lo que tiene. Bueno, chicos, aquí veis la pantalla que tiene: modo pantalla completa, la resolución el límite de velocidad, lo tiene ilimitado. Brillo 100%, contraste 1%, apagado el modo y esfuerzo para daltonicos, la distancia cerca oscuridad apagado, efectos bajos, texturas bajas. Bueno, chicos, ahí veis todo lo que tiene, ¿vale? Y tiene permitir renderizado multiprocesos desenfoque de movimiento apagado. Bueno, para los que lo entiendan, pues ya sabéis, Os lo dejo ahí por si a alguien le interesa saber cómo tiene el tema de la pantalla del juego, ¿vale? Y bueno, chicos, vamos ya con su PC gaming que tiene un Intel Core i9 de procesador, que es el que me voy a comprar yo exactamente. Pero el 10900 no, me voy a comprar uno más barato. Eh, un GeForce RTX 2080 Ti Que el mío es de 1050 Ti, Que es un poquito más viejo, pero bueno, yo siempre voy a lo barato. Una Asus en la plaga base. Y bueno, ahí veis la memoria, el caso, etc. Ahí podéis ver todo, todo, todo lo que tiene Leche. Para que entiendan un poco de informática y quieran armar su PC como Leche, pues también os lo dejo, chicos. Es que os lo dejo todo, soy generoso. Y por último vamos a dejar el monitor, que monitor tiene un Alienware AW2518H, un Astro C40 de mando, que creo que lo ha cambiado a una de Xbox, la verdad no sé si está actualizada esto o no. Los auriculares tienen un audio técnica y el micrófono un Rode eh, NT, que no sé cuál es la verdad, son un poco raras las marcas creo, bueno aquí en España por lo menos no las he visto, pero bueno, y la silla gamer chicos... La tenemos censurada porque creo que se la va a cambiar, ¿vale? Para quien le interese también el setup. Si quiere ser igual, igual a Letse, os lo he dicho todo, Pancho. Es que lo tenéis todo, todo, todo. Yo creo que se merece un like y una suscripción, ¿eh? Ahora sí que sí, chicos, me voy a despedir. Ya sabéis, suscribiros y hasta el próximo vídeo. Adiós. And I can seize my own suit And I'm getting stronger Step by step